Hola, chiquillos. Eh, les traigo el este video Intentos de hacer el tomo. Salió un nuevo tomo. Voy a voy a grabar todas las partidas. Voy a tratar de resumir las que estén. Eh, las que sean terribles fake, pero igual lo van a ver en su momento. Y que se, seguramente, si es fake, también va a ser divertido. Eh, vamos para allá. Vamos a ir con la de Survivor primero. Lanza una piedra mientras usa la habilidad de distracción dos veces. Completa este desafío con una sola partida. Vamos. Como es distracción, esta parte es de nuestro amigo Adam. Vamos a utilizar a nuestro amigo. Vamos a darle a listo para que vaya cargando mientras tanto. Pero esa viene bien con... renovación eh, urbana. Aquí está, aquí está, aquí está. la había visto y que la tenemos acá es que donde son todas moradas ahora es muy difícil muy difícil distinguirlas una de otra quememos suerte quememos suerte quememos suerte, ¿Quememos suerte? un botiquín para que no por si nos quiere curarnos esto ya a llegar un botiquín morado con hartas cargas y no tengo cargas. Dios mío. Voy a llevar una de estas. Y una de estas. Bueno. No lo subí tanto. Igual está dentro de los rangos. Mira, me iba a hacer un urbano ahí. ¿Eh? Vamos a reparar este torcito. Creo que eran dos. Estas pepitas todavía hay que tirar lo tenemos por aquí, va cargando mi bicicleta ¿dónde está? que no lo veo ah muy bien muy bien esto está eso está pasando sé que me veía Sí, sí, sí, lo sé, lo sé, lo Pero igual quería tanquearle porque, mira, la per que esta de viviremos para siempre es eh, mi per favorita. Entonces, no es necesario que tengas que descolgar a alguien. Basta simplemente con que hagas, hagas tanqueos no en otra partida. Por ejemplo, ahora. Mira, también, Quería tanquearle ahí para mi segundo stunts Espérate, espérate, espérate ¿Qué es lo que había que Vamos a ah, apretarle ahí La tiro para allá Me cubre Ya, esta es una pepita Y la partida. No se quedó campeando. Bien. O sea, parece que sí se quedó campeando. Vamos a ver si podemos ayudar. Chiquillo, lo más importante aquí es, saca... ¡No! es sacarlo ¡No! Sacar los stones y el tema de las pepitas. Vamos, vamos. Está tuneleando tengo que aguantar por favor que no me tire antes de que me cure bien cuidado nos vamos para otro sector cosa de que no quede cerca de la Fegmín Oh pensé que le daba ¿Eso que tiraría el pelé viene para acá no Vamos, lo lopeando. Nos vamos. Cuando tiene el choque ahí, hay que hay que irse, chiquillo. Solo hay que irse. Mira, tres tokens de viviremos para siempre. ¿Ah? Dime si no es maravilloso esta ver Sin necesidad de descolgar tres veces. He descolgado solo una. Ya tengo mis tres tokens de viviremos para siempre. 75% de puntos de sangre, viejo. Te eh, acerca Deberíamos acercarnos, va, en la partida va a la mierda así. Nuestro objetivo es uno Sacar las pepitas Creo que ya puedo tirar una, ¿cierto? A ver, pero espérate, creo que ya puedo tirar una Aunque, aunque está en el radio Terror del tipo o tengo que estar herido? Yo ni me acuerdo cómo funciona esta per... Creo que tengo que estar herido. Vamos a por nuestro cuarto token. Vamos a tanquearle. Qué malo que túnelé. Oye, oye. Bueno. Se queda tuneleando, así que... Vamos a reparar si puedes hacer la la hace oh, shit. Uy, el la casa Uy, el motor se quedó casa no, no, de tecla. Mira la casa de la No, de la de la de la mira la evo y la casa le que estaba un puntito todo mal. Ya. tenemos que tirar otra pepita otra piedrecita antes de morir y creo que sí, había que estar herido o en persecución, y una de las dos porque hace, hace un rato estaba con la pepita formame, necesito tirar la pepita esta? ¡Oh, el Campero de pues. ver. Voy a campeón! ¡Oh, campeón! el Sácame, sácame, sácame. Ya, tiro la bombita ¡Ay no! Tengo la mierda de la cordura todavía ¿Puedo? Doctor, doctor. Mira, lo mismo si ahora Ya hice mi, mi objetivo Es eh, tirar la cortopita rest zamanarsını koymuyorum. Bu sizi de mi? ahora? mierda, jugarlo aguantado otro poquito a ver voy a ver si alcanza a llegar a la casa pero creo que no hay un pelea acá no, no había nada y se si si quiere llevar las 4 kills, venga me lo loco así voy al otro desafío Bueno. Tiene que colgarnos súper Ah, creo que no le va a dar El este tiempo de irse por piel la Para a la... a Jane No, no, no, no Por el tiempo que le da Para la Jane se mate de inmediato Si está poniendo De gracia, a la Fermín la, a la, a la de una. Al Jeff, es que ya existen estos tipos que dicen ya hay que tunelear primero para que tengáis tres jugadores. Pero quedan 5 yen, loco. Quedan 5 yen, ya tunelé hasta uno. Ok, ya tiene dos cuelgues. hay que seguir tuneleando al resto? Mal comportamiento, mira, un rango 8. Este está obsesionado, está obcecado por llegar al rango 1. GG GG Ahora nos toca huir con Adam En una partida, como ya lo tengo puesto Voy a cambiar las percas. Eso sí, tengo que escapar una partida con Adam Francis O sea, es obvio que tiene que ser una sola partida Es obvio, no puede ser en... Para curarnos de nuevo Y que el botiquín nos dure un poquito más nos Ponemos esto nos da rapidez. Conocimiento botánica nos da... Un poquito más de carga. Y la otra por si estamos en una rapidez. Y vamos a llevar suerte, supongo. suerte. Llegamos. Ok, comienza la partida y yo lo que tengo que hacer es sobrevivir. Así que primero vamos a tocar el motorcito, vamos a hacer un putencito, me quiero llevar hartos puntos y mi modalidad de juego, eso de tanquear recibir hits a, exp a expensas de puntos. Tengo la suerte de que siempre llegando a la... mi ¿eh? Siempre. No aprovecho las cargas. Y yo no aproveché el palé. Tengo una suerte. Encima ¿eh? no ocurre nada. Vamos, ¡Ah! <risa> pero tiene un labio salado, un bote de labio salado. ¿verdad? Una partida espectacular. Ok, comenzamos con la partida en 3, 2, 1. <risa> tipo con este tipo mira y otro leather face. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Pero el motor que te están haciendo. NOOOOO! NOOOOO! Se me tem barra de Vamos ver se ele pode limpiar aqui um pouco se queira. Anda con bambúsel, el, el desgraciado. ¡Oh! Me sorprende que no vaya con. Me sorprende que no vaya con Morto también. ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! Es un buen mapa, pero estar a la altura. Un ¿Oh, el Billy, what? Está en peligro de extinción. podemos hacer algo? no creo que la caí Esto la ventana así que es lo que traté de le ver porque o si no me comía el M1 para a no hacerlo bien se va por el Dwight si sí, si sí, si sí, se queda con el Dwight vamos a ver si hay algún campi por aquí lo verán Bien, bien, bien, bien. Esta tiene buena pinta. Parece que de esta vamos a poder escapar. Al Hirvili siempre suelen escucharle así que por ahí estamos estamos muy bien. ¿Ve? Vamos a hacer el que estaba haciendo el Dwight. Lo llevo para allá, bien. Espero que no se ha de tirar para el este que los tire, pero de forma inteligente Bueno, estaba tan avanzado pero ¿eh? bueno, mi suerte es enorme Así como, loco Siempre soy el primero que se pilla. Ya, pero simplemente No hay que pegarle ¿eh? Siempre... No hay que pegarle ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué la entrada. ¿no? Si cambiaron eso hace rato Un eso vamos a aguantarlo. <coughs> no vas a poder, uy, qué cerca estuvo, viejo. Vamos a levantar el chat. Ya debe tener bloodlas, ¿cierto? como sí. al palé a ver si alcanza No, no, alcanza no, sí? Uy, que me arriesgué ahí No quise tirarlo, sí Oye, anda, anda, ahí, anda ahí con los pelos, ¿eh? En los pelos Vamos a ver si se cabrea Se va a calentar la sierra, loco Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar ¡Feado! Ya, full audacia ¡Mierda! Perfecto, perfecto, vamos, vamos, vamos ¡Mierda! Me quedé atorado con el barril! Se le acabó. Bien, ahora tiene que venir con el M1. Bien, bien, bien. Solo me ha costado un solo palé. Vale. ¿Qué? ¿Un gen ya? ¿What? Voy a morir. No sé, no creo. ¡Oh, no puedo! Ir. No, puedo creer, no tengo que caer. Simplemente no tengo que caer. No sé por qué le pegó. Pero me pegó. la cierra de nuevo ahora me gustaría andar con adrenalina ¿eh? no llega no llega no llega no llega, no, no llega. creo que agarre por el mal sitio esta si sí. tenía que agarrar la otra ventana ¿no? vamos por favor que alguien venga a ayudarme ayúdenme ¡Ayuda, ayuda! ¿Ya? bien La ah, mierda, mierda! No, no, no ya se están hijo jodiendo ¿Me irá a campear? Con este tipo tengo que escaparme eso Pero encima esta vez que me una cuestión de... de roles para que salga menos gancho eso es Dwight entre los dos hicimos la partida entre Dwight y, y y yo gracias baby gracias baby Igual quiero llegar a sacarla. ¡Mierda! Fuck. No tenía radio terror, qué mierda. Creo que viene por fuera, sí. Vamos. Va a volver, cierto. Estamos muertísimos. ¿Te Ando con botánica. Los fomes es que reparar y poco, y... Tendría que abrir una puerta. Los otros dos están en el suelo, en el chak. Porque doy con esa. con esa campaña. ¿Y el otro? El otro está herido solamente. Ese otro abre la puerta nomás. Que si tiene guardián de sangre, ahí afilo. Loco, mi desafío está ahí. Está ahí. No podemos dejar el conflicto. para irte... Lo abrí. Ya me largo, me largo. Sí, sí, sí, me largo, me largo. Uff! Uh, igual me voy a quedar a ver qué, qué onda pasó. Pero quiero asegurar esta cuestión porque... He llevado tres intentos y este es el único medio decente que salió. Se escapó, se escapó, se escapó. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, es difícil, por eso a mí me extraño que lo viera, porque tiene esta terrible energía.